Cineros en Común, plataforma digital de contenidos. Bueno, bueno, eh, muchas gracias a los contactos que también están acompañando los planos eh, de escalas para la foto. Ustedes pueden hacer una novedad, que nos tienen esta madre primera. Más joven que nos va a acompañar en el día de hoy. Me presento uh, el por el acompañamiento. 2021, a eh, ver las mujeres, vámonos. Primer Travesía Rosa, año 2021 en el municipio de Cisneros, Antioquia. Travesía Rosa, desde Cisneros. Muy buenos días, desde el municipio de Cisneros. Estamos en Travesía Rosa. El primer, el primer encuentro de la ruta con las mujeres hoy, eh, domingo. Van a ser una ruta importante las mujeres. Dos chicas que hicieron posible esto, un sueño hecho realidad, así que bienvenidos a este municipio y conozcan todo esto que tenemos para ustedes. Sé que vienen de Copacabana, de Sabaneta, Vegachilla, eh, Lice, Segovia, Santo Domingo, Remedios, Yolombó, todos esos municipios aledaños, así que... De disfrutar todo esto y bienvenidos. Es una idea que nace en una de las pedaleadas de nosotras, en una de las montañas de Cisneros y hoy gracias a Dios este sueño se hace realidad vamos a tener 165 participantes de todo el departamento de Antioquia aparte de eso tenemos una niña que viene participando desde Sabana de Torres Santander. Creemos que esto es un deporte muy bonito donde vamos a hacer que la mujer se empodere de él, que crea en ella, que tenga para sí misma un respaldo, porque ese tipo de eventos queremos que siempre se resalte, la mujer puede con todo, la mujer tiene, tiene vibra, tiene buena energía y queremos que a partir de hoy este evento sea mucho más grande y donde nos vinculemos todas, porque la verdad vale la pena soñar, porque los sueños sí se cumplen. Indiscutiblemente, Musis, gracias a Dios, siempre apoyando a la mujer, nos, nos ha, digámoslo así, respaldado la idea y obviamente le agradecemos, ¿por qué? Por creer en el sueño que nosotras de alguna manera creamos, sobre todo mi amiga Joana, que es quien me decía hagamos realidad la travesía rosa, hoy gracias a Dios se está cumpliendo, a Lina obviamente le agradecemos pues, por creer en nosotras y hoy vamos a disfrutar de este bonito evento. Tenemos por primera vez reunidas en Cineros 165 mujeres ciclistas amantes del MTV, disfrutando de este bonito evento. Hoy en Cisneros, todas las participantes de la Travesía Rosa vamos a cumplir con nuestro reto, Rosa. Cambio. Estoy acá porque me apasiona muchísimo el ciclismo, me encanta realizar actividad física, y pues ya que se presentó esta oportunidad de compartir con todas estas mujeres, eh, compartir, hacer este recorrido por el municipio de Cisneros, eh, no se puede dejar pasar esta oportunidad. Soy representante del municipio de Segovia, eh, muchas gracias a las niñas de Cisneros por organizar un evento como este, la travesía rosa solo para mujeres, esperamos disfrutarla mucho. Súper chévere, muy animados con todos los ánimos. Por qué estás aquí? Porque me encanta montar en cicla. Yo me llamo Miguel y venimos del municipio de Burrao, El grupo Caravanas. Estamos acá para compartir, para disfrutar del paisaje. Lo que nos inspira el compartir, más que todo pues competencias con uno mismo. Entonces compartir, conocer gente, eso nos motiva también. El mensaje es para todas para que lo disfrutemos. Acá venimos es a disfrutar. Entonces a disfrutar, a compartir y nada. Buen buena agradecida. Gracias a Cisneros por la invitación. Sí, bueno, les, la relación o les presento a Andrea Moreno. A todas las chicas y también los acompañantes que llegan a Cisneros. Bienvenidos a su casa Cisneros. Excelente va a ser el día de hoy. Miren el clima tan bonito. Espero que hayan sido bien acogidos en nuestro municipio. que en tres meses estará a 50 minutos de la ciudad con el túnel y la doble calzada que tendremos que ya en agosto inauguraremos. Entonces el año entrante triplicaremos la asistencia a la travesía rosa. Va a ser una de las mejores de Antioquia, apoyado por la administración municipal. Y esperando que vuelvan y que sigan viniendo. No tiene que ser en la travesía, sino en otros momentos como equipo, como grupo, como familia que lleguen a nuestro municipio a visitar el mejor clima, los mejores charcos y el mejor ambiente. Muchas gracias a todas las que vinieron de todos los municipios, hasta por fuera del departamento. Mil gracias a Marcela y a Joana que le pusieron el pecho a este evento y que sin duda lo vamos a sacar adelante. Este momento tan importante para todas las mujeres, para ese deporte en el municipio de Sendero. En el municipio de Sendero. ¿De qué es eso tanta mujer junta aquí? hola, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Bueno, a ¿qué Dios? tal? Travesía Rosa. Travesía Rosa, gracias a Dios, una buena experiencia. Espérame, ¿De dónde? De Maceo. Bueno, bienvenida a Maceo a Travesía Rosa. Gracias, muy amable. Vamos a vivir una experiencia muy buena, soy de Sarazá y estoy en travesía rosa. ¡Salen, salen, salen! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! Travesía rosa.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 No a que le... vamos a aquí, ¿no? Hoy en Cisneros ¿Sí? se hace realidad un sueño Hoy en Cisneros vamos a cumplir el sueño rota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 Común, plataforma digital de contenidos.